Un nivel que fue comenzado a crear casi al mismo tiempo que Super Sonic. Pero lo que lo distingue a esta serie es que no es dirigido ni construido por Senticalpa ni Viprin. Así que no hace parte de esta serie. Pero sabemos que sí tiene el Sonic al final. Pero no lo hace parte de esta serie por esa simple razón. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Pues que para crear un nivel Sonic los requisitos son que el nivel sea terminado en Sonic, obviamente. Y que sea liderado por Senticalpa y Viprin. Panasonic no es de la serie por esa, por esa simple razón de que es creado por otros distintos jugadores Pero lo que digo, no son los mismos jugadores que crearon Super Sonic y los demás ¿Y Sonic Wave? ¿Qué pasa con Sonic Wave? Pues no es sencillamente de la serie porque es creado solo por Cyclic Y no es cola, ni es dirigido por eh, Senticalpa ni Vibrin. Pues quién sabe si en un futuro eh, sacarán la quinta entrega Pero todavía solo se sabe eso de estos cuatro niveles Así que pues nada, esta es la historia, espero que la hayan, la hayan comprendido, ¿vale chicos? Eh, Panasonic no hace parte de esta serie por esa simple razón, ¿vale? Fueron verificados Subsonic y Panasonic casi al mismo día, eh, Panasonic un día antes y Subsonic un día después. Así que pues bueno chicos, espero que, la, que hayan comprendido la historia, porque es que mu muchos se confunden de que, pues que Panasonic es de la serie, es, eh, Sonic Way también pregunta muchísimo que es de la serie también, pero no. No son de la serie, ¿vale, chicos? Estos niveles simplemente son dirigidos por Senticalpa y Vipin. Así que, pues, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olviden dejar un likecito. Y si llegamos a 411 likes, se los agradecería muchísimo porque me costó, pues, eh, escribir toda esta historia, todo esto, todo esto. Pues, hasta, hasta donde yo sé, ¿vale? Hasta donde yo sé. Pues, eh, pues, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olviden dejar un likecito. Suscribirse a mi segundo canal, seguirme en Twitter. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.